Music <laughs> La pregunta por la identidad es fundamentalmente quiénes somos nosotros y esto no es tan uniforme. Yo diría que eres concepciones alternativas de identidad. Una primera que la podríamos definir como esencialista, que remite a todo, hay una esencia. La identidad es una esencia, es algo esencial que proviene del pasado que se hace común a través de la historia y que permanece igual. Eso sería interesante relacionarlo con las políticas culturales en América Latina. Hay una política indudablemente que tiene que ver con el patrimonialismo esencialista, pero también con esa tendencia de buscar una posición, digámoslo así, conservadora en términos de arrastrar la tradición. Dentro de ese concepto de identidad, la concepción de identidad, habría que buscar también los tipos de identidad y tenemos que hablar de identidades individuales y entidades colectivas y dentro de la identidad colectiva se construyó a partir de la modernidad fundamentalmente una identidad cultural que era la identidad de la nación entonces desde allí hay que pensar cómo la nación va elaborando eh, algunos referentes fundamentales como ser el mito, de la, el mito fundacional, la invención de la tradición, eh, ciertas narrativas que tiene que ver con el pasado, eh, y sobre todo, y, y, e importantísima, son los procesos de reactualización permanente que vienen del pasado. Esto tiene que ver con los rituales, por ejemplo. En ese reconocimiento de la diversidad hay que asumir una lucha por ese reconocimiento. Mm. ¿En qué sentido? Dudablemente, relacionando con el planteamiento de identidad nacional, de una sola identidad nacional, hay la tendencia a, a decir que la identidad es algo que se hereda. Eh, ¿En qué sentido? También se plantea, parece que fuera algo genético: es decir, yo soy colombiano, yo soy mexicano, yo soy venezolano, se nace con esas características. Pero aquí se está olvidando algo muy importante que todo proceso de construcción de identidad nacional para, tiene que pasar por la diversidad. Quiero hacer énfasis en que dentro del marco de las políticas culturales y políticas de identidad. Todo lo que he resaltado tiene que ver con eso. Para un gestor cultural es fundamental reconocer esas políticas de la identidad y políticas de la diversidad. Y entonces, el que quiere pensar un poco... Eh, en la identidad eh, yo diría que hay tres cosas que son fundamentales. Uno, eh, el proceso de autorreconocimiento y ahí hay una labor importante del gestor cultural. Eh, cada comunidad en términos identitarios tiene que reconocerse a sí misma. Pero al mismo tiempo ese proceso se ve fortalecido y tiene sentido a partir del reconocimiento de otros. Y eso nos liga a algo que es fundamental la afirmación de la diferencia. Por último, en la idea del tiempo, para comprender la identidad, ya lo mencionaba en esos términos de lo que viene del pasado, y es darse cuenta de qué es lo que permanece en el tiempo. Indudablemente hay cambios, pero hay que darse cuenta que las cosas no son siempre iguales, que van cambiando. Entonces, desde allí es posible pensar en un proyecto, proyecto que tenga que ver con, con, la, con la identidad que incluso y particularmente, que puede ser eh, sentir, oírse como redundante, pero asumir la identidad como un proyecto, no como algo acabado ni nunca terminado. Entonces, un gestor cultural que se asuma en esos términos debe reconocer los procesos identitarios de una comunidad, los procesos de diversidad que se dan en ella y buscar el reconocimiento en esos términos de, de, de una concepción en que se incluyan absolutamente todos sin exclusión, pero sobre todo dinamizar en términos de proyecto esos procesos y esas dinámicas culturales.